Un saludo a los invitados especiales que nos acompañan a este encuentro de legítima tertulia y de semejante talante que hoy se celebra en este inefable Auditorio Caribe, eje de intercambio y construcción que entre presentes y amigos de esta alianza académica e institucional de elevada identidad gubernamental, trasciende y se congrega ante el más mágico encanto de esta heroica e histórica ciudad, con una extinción más, de todo ese período conmemorativo y refrescante de la historia desde la memorable celebración de la Convención de Negro de 1863 de innegable sabor federalista que perviva hasta nuestros días en todos aquellos postulados de lo que significa la territorialidad en las regiones cuando bajo el mandato de Tomás Cipriano de Mosquera se mutó aquella nominación de Confederación Granadina por la de Estados Unidos de Colombia entregando esa confiabilidad propia de los sistemas abiertos de autodeterminación normativa a la autonomía territorial o regional de los pueblos. Una coyuntura de 160 años atrás que al día de hoy se conjuga con acentuada incidencia y trayectoria a los tiempos contemporáneos e históricos de orgullo de nuestra apasionante y respetada Universidad Libre tal y como los socializado, mi apreciado doctor Zambrano Cepino, en concurso con nuestro gran organizador, el doctor vice, vicepresidente nacional, doctor Jorge Gaviria. Es innegable y absolutamente válido entender que no podemos hablar de la Convención de Río Negro ni mucho menos de la Constitución de 1863, promulgada el 8 de mayo por liberales, sin dejar de hablar ni celebrar con ello el profundo arraigo de la principal íptica del elevado contenido liberal de esta universidad? Pues realmente son dos líneas, dos líneas de evolución histórica que se llevan 60 años de diferencia. Una, 160 años atrás, aparejada al centenario de institucionalidad de la Universidad Libre, pero que bajo una misma cuerda, paralelas en la historia, se entronizan para marcar hitos de un filosófico de libertad en distintos ámbitos y diferentes contextos, espacios temporales y autodeterminantes de la libre convicción crítica de la humanidad de los asociados y de todas aquellas formas civilizadas de esa verdadera capacidad de deliberación política y autosostenibilidad territorial. Tal y lo como vamos a poder identificar en el día de hoy gracias a la conferencia de instalación de esa enriquecedora autoridad de nuestro vicepresidente nacional, respetado doctor Jorge Gavirino. Porque la verdad es que no se hace necesario hacer mayor esfuerzo con una retrospectiva de impacto de toda esta vigencia y trascendencia de la Constitución del 63 para entender que existe una elevada composición de lo que es la prospectiva de la autonomía territorial en las regiones a partir del 2021. Y percibir con ello una simple mirada de la redacción normativa y supralegal de ella, cómo se desprende todo ese hostilio y esas características geopolíticas y económicas bajo la consolidación de esos nuevos estados soberanos de aquella época, que profundaban por su autonomía, por la unidad y la soberanía de la unión misma, con ese sublime reconocimiento de la integridad nacional, y del respeto básico, esencial y fundamental de los postulados de identidad y soberanía para el territorio todo esto nos permite entender que existe una gran cantidad de principios y valores individualistas que debiden de todo ese sentir constituyente del pueblo en preservar el respeto por la autonomía individual, territorial reguladora y moduladora de los estados y de los asociados sin embargo, a pesar de todo ello, pervive la unidad que es la que hace menos vulnerable la integridad nacional. Por todo lo anterior, hemos querido el mejor estilo unilibrista, al estilo de la libre y de manera libre, pero con naturalizado sentido vanguardista, propio del liderato que distingue esta impronta y todas estas nuevas tendencias de inversión en la interdisciplinariedad, hacer un evento con distintos enfoques, un enfoque jurídico, un enfoque histórico y un enfoque económico, de notable incidencia y aceptada vigencia en la celebración de estos 160 años de la Constitución del 63. Un evento que para claridad de este granado público no queremos que se quede en la simple contemplación retórica o reminiscencia de la historia, no, no es sólo rememorar, no es sólo evocar el arsenal de contundentes principios aún vigentes que hoy anhelamos desde el pasado en la territorialidad, con toda esa trascendencia potencial de traerlos al presente, por el contrario, es más que ello, es contar con una voluntad política de poder con ellos ejercer un verdadero dinamismo al interior del contradictorio para dejar planteadas unas resultas que hagan importante la constancia liberal del pensamiento en ese derecho pujante de la autonomía territorial. Uno, saber qué es lo que queremos en la funcionalidad de la descentralización territorial y su autonomía para la consecución la producción y disposición del crecimiento de los propios haberes de la región. Y dos, ingeniar en lo posible un documento que condense a todos con estas necesidades de hoy ese reclamante efecto restaurador de ese poder vinculante de traer una positividad real a nuestros territorios. No se trata de generar polarizaciones de federalismo y centralismo. Eso no es concurre en absoluto con nuestra filosofía individuista que es de cero sectarismo es hacer de este escenario un inconmensurable eje académico, un verdadero extracto de columnas y espacios de señorío constructivo de lo que significa la institucionalidad soberana de los territorios. Porque si hay un reclón, señores, o una línea que cuente con mayor legitimación de huella institucional y del actual impacto de la gobernabilidad en los territorios y que se encuentra sin lugar a dudas en débito desde la Constitución de 1991, es la autonomía territorial. Autonomía Territorial que a propósito de este evento de conmemoración cuenta con el prurito de desarrollarse en este icono centro de estudios como es la Universidad Libre y nada más ni nada menos que en el marco aún gozoso de la celebración del Centenario de esta Mamá, para poder ahora sí hablar de historia, de academia, de institucionalidad y de toda esa autocomposición de la soberanía regional. De allí... La importancia de este contradictorio académico para lograr a la luz de la hermenéutica ese verdadero sentido y alcance que nos permita, bien sea federalizar con centralismo o centralizar con federalismo, ese despegue veraz de la ralentización de la autonomía y de la soberanía en el asiento territorial de todas nuestras regiones. Solo me resta decirles que 160 años de celebración de la Constitución de 1863 no basta o no son suficientes para volvernos a inquirir o volvernos a preguntar sobre la mora que tenemos de retomar o refundar la organización territorial de un país, su coherencia garantista que funcione como un verdadero polo serio de desarrollo, que consulte la realidad y la idiosincrasia cultural, pero sobre todo la necesidad propia de las regiones con todas las propiedades, las fortalezas y las potencialidades y vicisitudes particulares de su dominante radio de acción, sin perder de vista en absoluto toda esa unidad e identidad propia de su distintiva condición. En consecuencia, señores, declaro la apertura formal de este certamen académico que dejo bajo la intachable y ejemplarizante conferencia inaugural de nuestro vicepresidente nacional, doctor Jorge Gaviria Líbano. Muchas gracias y bienvenidos todos a La Libre, una universidad con globalización con localización de extensiva modernidad que con respeto y apertura latitudinal, como buenos cultores de las diferencias, desde la autonomía regional, se suma como debe ser y al mejor acento republicano, como lo decía nuestro maestro Gerardo Molina, nada más ni nada menos desde la función social hecha de educación, que es la academia. Como la mejor muestra positiva de la mayor voluntad y disposición formativa de construcción, al interior vivificante de la región